Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 2.6. El sexo en la reencarnación. El espíritu en sí mismo, el ego como ser espiritual, es asexual, carece de sexo, pero, si lo contiene el cuerpo que le envuelve, alma o psicosoma. Este es un cuerpo fluídico, de sustancia etérea, más o menos útil, más o menos densa, según su condición moral, conservando el sexo de su última existencia terrena, ya que, en cuanto a la forma, es análogo al cuerpo físico. Cada alma humana conserva su característica sexual intrínseca. Sigue sintiéndose como mujer o como hombre, según cual haya sido, con los mismos gustos y tendencias, ya que el alma no cambia, mentalmente, con el simple tránsito a la vida espiritual. El sexo en la reencarnación, Está supeditado a la necesidad de progreso espiritual del ser reencarnante, y generalmente se efectúa en el mismo sexo durante un número de veces no prefijado, sino cuando ello es necesario para un mayor progreso del espíritu y de acuerdo con el programa a realizar o destino en cada nueva vida. Como el espíritu tiene que pasar por todas las experiencias a fin de adquirir la sabiduría que el mundo pueda ofrecerle, llega un momento de su vida inmortal, que necesita ensayar, que necesita vivir la vida del sexo opuesto. Entonces se efectúa el cambio, en el plano astral, mediante la ayuda de guías espirituales superiores, colaboradores en la obra divina de progreso de la humanidad. Nota de pie, 1, en los casos de espíritus elevados, no reencarnantes, que comienzan un nuevo ciclo, no hay cambio de sexo propiamente, ya que en los planos elevados no necesitan del psicosoma o cuerpo astral, que hubo sido ya desintegrado. Es lo que algunas escuelas de la ciencia espiritual se le denomina, segunda muerte. Y para encarnar forman, con los fluidos del astral y su magnetismo, el molde fluídico necesario, con el sexo elegido, por lo que en este caso no se efectúa cambio alguno, fin nota de pie. Para ello, necesita condicionar, con los fluidos del alma reencarnante, el molde fluídico periespiritual que da forma a los elementos celulares, fijando el sexo, según fue explicado al tratar del proceso reencarnatorio, y situándolo en el vaso uterino de la que va a ser la madre, está en estado de sueño, a cuyo molde o modelo dinamo espiritual van uniéndose, por atracción, las moléculas orgánicas en el proceso de gestación, hasta completar la formación del feto. Nota de pie, 2. Necesario es aclarar que, esta descripción es más bien para dar una idea de este proceso, pero, así como los casos de muerte o desencarnación varían mucho entre unos y otros, asimismo el proceso reencarnatorio difieren unos de otros en los detalles, según el grado de evolución. Fin nota de pie. Aun cuando esta tesis no está admitida por la ciencia oficial todavía, ya que el sexo del feto es atribuido a la influencia de los cromosomas sexuales, X, Y. Otras fuentes del conocimiento sostienen que el sexo es fijado ya en el molde fluídico del reencarnante. Naturalmente que, el psiquismo de la nueva personalidad sufre, en grado mayor o menor, el cambio de sexo cuando éste se efectúa, según sea también su grado de evolución. De aquí que, presenciemos con alguna frecuencia, ciertos casos de mujeres con ademanes varoniles y hombres con ademanes femeniles, a más de otras anomalías, tales como aversión al sexo opuesto, afición al propio sexo y otras más, que son consideradas como psicopatías congénitas por los psicólogos y psiquiatras. Y esta aversión al sexo opuesto, es la que produce el mayor número de celibes voluntarios. Cuando el espíritu ha vivido muchas vidas humanas en un mismo sexo, resulta peligroso para él, salirse ya del estado que ha formado en él una segunda naturaleza. La energía del sexo es de origen psíquico, y esa energía psicogenética, genera cargas magnéticas de atracción hacia el sexo opuesto, en relación al grado de energía propia, la cual es necesario controlar. Otro aspecto que, aun cuando ajeno a la reencarnación, consideramos de suma importancia dar a conocer, relacionado con el sexo del alma o psicosoma. Es el caso de aquellos individuos que, falleciendo impregnados de fluidos concupiscentes, continúan con los mismos deseos que tenían antes de desencarnar, y a estos seres, les es difícil adaptarse a la nueva vida, ya que, careciendo de cuerpo físico para satisfacer el deseo, sufren fuertes angustias y son causa de múltiples perturbaciones a los humanos. Y este es el origen de los llamados incubos masculino, y sucubos femenino, que acuden a las personas con deseos sexuales no satisfechos o caídos en la lujuria, atraídos por las vibraciones, ondas pensamiento, de estas personas uniéndose algunas veces a su aura magnética, por afinidad, y pueden ser causa de grandes trastornos y hasta aberraciones sexuales. Son los demonios a que aluden las diversas iglesias del cristianismo. Nota de pie. 3. El aura es una vibración magnética, un efluvio o e irradiación que emana de todo el cuerpo y le circunda. El fluido ódico de Reichenbach, en los humanos, es como un halo luminoso de tonalidades diversas, según el estado mental y emocional. Quienes llevan una vida dentro de la ley del amor, en sentimientos y acciones, su aura será clara y hasta brillante, pero opaca y en diversas tonalidades oscuras, en quienes practiquen el mal. Cambia de tonalidad en cada momento, según sean los sentimientos y pensamientos. Ciertas personas con facultades psíquicas de clarividencia, percepción extrasensorial, pueden verla y apreciar sus tonalidades. Fin nota de pie. Para aquellas personas jóvenes que se deleitan en divagaciones libidinosas, ampliaremos este aspecto de los súcubos e incubos. Nuestros deseos y pasiones, crean sentimientos y pensamientos que salen, se proyectan hacia el espacio en forma de vibraciones, ondas electromagnéticas, y que, por ley de afinidad, se unen y atraen otras de la misma naturaleza. Toda persona que acaricie deseos sexuales con frecuencia, Emite vibraciones que en el espacio etéreo son percibidas por almas en el bajo astral, desencarnadas en plena esclavitud de la lujuria, y en las horas de sueño, suelen ser visitadas por esas almas viciosas. Casos hay, de mujeres sentirse poseídas, en estado de sueño, y tener la sensación de la unión sexual, fenómeno que se efectúa en el plano etéreo, por los llamados incubos, lo cual es grandemente dañino. Debido a los fluidos groseros que dejan impregnados en el psicosoma Mujeres hay, que su conciencia les indica que algo malo hay en esto Pero, las más no se percatan de este peligro Si estas personas pudiesen apreciar la catadura de esos seres bajos Viciosos y depravados, se horrorizarían Igual acontece a los hombres, especialmente los jovenzuelos Dominados por el sensualismo, siendo visitados y uniéndose Cuando duermen a esos sucubos, almas de mujeres viciosas, repugnantes, que han pasado el más allá dominadas por la concupiscencia, y a veces, todavía encarnadas desprendidas en las horas de sueño y atraídas por esos deseos, a quienes la muerte física sorprende con esos deseos groseros, así como odios y otras pasiones, corren el riesgo de ser atrapadas por entidades perversas, al traspasar el umbral de lo desconocido, a las que los teólogos denominan, Satanás. Lucifer. Demonios. De aquí la necesidad de superar voluntariamente estos aspectos negativos que tanto retardan el progreso espiritual del individuo. La vejez, establecida por las leyes sabias de la vida, esa fase de la vida humana tan temida por algunos, viene a desempeñar esa importante función de debilitamiento del sexo, a la vez liberadora del deseo sexual, con su función neutralizadora de las fuerzas psicogenésicas.